Hola, hoy desperté pensando, ¿por qué carajo sigo haciendo esto? Llevo años intentando ser youtuber y la verdad estoy empezando a creer que es una pérdida de tiempo. Y si este video no consigue visitas, dejaré youtube y lo anotaré en mi lista de fracasos. Y con este sumarían 431 fracasos desde que tengo memoria. Así que ya sabes, suscríbete y dale like. Pero bueno, después de rellenar el video como tal capítulo de Naruto, comencemos. Para llegar a una conclusión sobre si de verdad Roblox es malo, me puse a jugarlo ya que no puedo criticar un videojuego sin antes haberlo jugado. Me percaté de varias cosas. Número 1. No es un juego como tal, sino más bien un servidor, pero de eso me gustaría hablar en otro video. Así que suscríbanse puta madre. Número 2. Parece una copia barata de algún videojuego de Lego. Número 3. Cada vez que mueres te descuartizan. Pero dejando fuera los pensamientos psicópatas de los creadores de Roblox, es interesante ver la cantidad de videojuegos creados por la comunidad, algunos hasta con historia y en su mayoría si no es que todos son para niños. En un principio no tenía ni idea de qué jugar, pero en la sección de videojuegos populares estaba uno de Naruto y como yo soy muy fan de One Piece, pues me dispuse a jugarlo. Algo que tengo que agregar es que es increíble cómo está programado Roblox para que cualquiera pueda crear un videojuego con muchísimas características. Con dinero obviamente. Pero si en tu vida has jugado Roblox, te explico. En el juego. Bueno, creo que es más como un servidor. Bueno, en el ser, en, en Roblox tú le puedes meter dinero. Y cuando le metes dinero, este automáticamente se vuelven robots, que es la moneda del juego. Con esta puedes comprarle ropa a tu skin y crear videojuegos. Perfecta estrategia de marketing, haciendo un juego free to play para niños y que estos al ver que necesitan dinero para su skin con alitas, corran a pedirle dinero a su padre, el cual con el salario mínimo apenas puede pagar los gastos de la casa, servicios eléctricos y el alcatel que sacó a seis años en Banco Azteca para que su hijo pudiera comunicarse con él, ya que él tiene que trabajar todo el día porque su esposa se fue con otro y el niño tiene que pasar la mitad del día siendo cuidado por la vecina, de la cual sus hijos maltratan al niño y su única distracción es jugar Roblox. Y como es muy inocente cree que su padre le puede comprar un, una skin con alitas, siendo que el padre está a punto de vender la casa porque no tiene dinero. Bien ahí Roblox, bien ahí. Aparte de las características antes mencionadas, Roblox te permite crearte un skin, algo que no tiene nada de nuevo, pero aún así se agradece este tipo de características. Buscando información con niños de 11 años, porque nadie de mierda juega Roblox. Resu resulta que existen videojuegos dentro de Roblox, obviamente, que solo son exclusivos para PC, ya que Roblox está para dispositivos móviles también. Y ahora, estos que te importan una mierda, pero están aquí para alargar el video. ¿Sabías que el co-creador de Roblox murió en febrero de 2013 por cáncer? Y en más. ¿Es que te importan una mierda, pero están aquí para alargar el video! ¿Sabías que cuando creas un videojuego, aparte de cobrarte por el servidor, también te cobran hasta por la puerta que vayas a poner en la estructura? ¡Que viva el capitalismo! ¡Wow, wow, wow! Bueno, y en conclusión, ¿Roblox es malo? Desde un punto de vista imparcial, viendo sus pros y contras, ya que no puedo. Decir que si el videojuego es bueno o malo Desde mi punto de vista Ya que mi punto de vista es subjetivo al de los demás Por ejemplo yo puedo decir que es malo Y un niño de 11 años puede decir que es el mejor videojuego Que haya jugado en toda su vida Pero desde un punto de vista imparcial Como ya lo dije, viendo sus pros y contras Yo diría que... Sí Suscríbanse, denle like y... Por favor vean mis videos Nadie, Nadie los ve, por favor ayuda ah, Bueno... Eh, yo soy Berto y nos vemos cuando los presentes se linean Bye